Hace mucho tiempo en un lugar como este sucedió un milagro increíble, cientos, miles de personas intentaron pasar un río como el que estamos viendo en este momento, sin embargo ellos sabían que si trataban de pasar el río se iban a ahogar, se les prometió que si las 12 personas que cargaban el arca que siempre traían con ellas pasaban delante de todo el pueblo, el río se detendría y podrían pasar todos, se pueden imaginar eso, se pueden imaginar? Esas 12 personas que cargando el arca tenían que pasar delante de todo el pueblo, eso debe ser increíble, debe ser aterrador. Algo parecido a lo que sucede aquí en el río Inírida, en el sector del Coco Viejo. Yo estuve hace unos dos meses bañándome y pescando. Recuerdo que este barranco estaba a unos 10 metros de altura. Esto quiere decir que si coloco un pie en el agua, no solo mi pie se hundirá, sino que estaré todo dentro del río. No... No me imagino lo que pueden haber sentido esas 12 personas, me imagino que el que iba de primero siempre llevando el arca le diría al que estaba de último, dice no pues eh, el día de ayer me tocó a mí, ahora le toca a usted, debe haber sido aterrador el pensar que si iba a entrar al río se podía ahogar, me imagino que eso debe haber sido increíble, sin embargo la historia cuenta que las 12 personas ingresaron al río con el arca y el río se detuvo, y eso permitió que todo el pueblo pudiese pasar sin ningún problema. Saben que en nuestra vida sucede algo muy parecido. En ocasiones nos falta tomar una decisión, tener fe, incluso en nosotros mismos. Y nos falta dar ese primer paso de fe. Y hasta que no pongamos el pie en el agua, nada pasará. Saben que en ocasiones hay personas con discapacidad, que no tienen todos sus miembros y logran salir adelante. Y nosotros que tenemos todas nuestras extremidades, que gozamos de salud, que podemos hacer muchas cosas, no lo logramos hacer. Recordemos, 12 personas dieron fe y dieron ese primer paso. Y gracias a ellas, todas esas miles de personas lograron pasar. Por eso me pongo a, a pensar que en ocasiones hay muchas personas que necesitan que una persona dé ese primer paso para poder salir adelante. Y es para nosotros un reto ver en nuestras aulas o en el lugar donde trabajamos, que Dios tal vez nos está llamando a ser los primeros en mojarnos y dar ese paso, y eso les dará a todas las otras personas el valor para seguirnos, pero ese primer paso es el difícil y debemos estar dispuestos a darlo. Cada uno de nuestros aprendices debe dar ese gran paso y creer en ellos mismos. Deben ser personas emprendedoras, personas que logren sus metas y para eso, deben dar ese gran paso en sus vidas que ayudará a que otros lo sigan y así ser el pilar donde se edifique el desarrollo de nuestra región y del país.